Bueno, en este momento estamos vinculados, eh, mi familia y yo estamos vinculados a un, al Instituto Sinchi, donde se está realizando la sembratón, eh, se tiene un vivero donde aproximadamente tenemos más de, más de mil plántulas que se van a sembrar en los potreros, se va a reforestar en los potreros y en los diferentes lugares, ¿sí? va a haber un intercambio de, de semillas y de plántulas entre los que tienen viveros para tener árboles frutales, maderables y recuperar el ambiente, recuperar eh, las zonas que se han deforestado, entonces eso es un pacto que ya se está haciendo realidad, es algo que se, ya se está cumpliendo, se están dando los primeros pasos para poder cumplir con ese pacto o, por, o poder eh, parar la deforestación y, y que quede en cero.